Vale, pues, hola, bienvenidos, bienvenidas todas. Eh, esta charla se llama Camino a la extinción y... ¡Hombre! <ríe> ¿Y qué hacer al respecto? Eh, Lorenzo, ¿te vas a poner por allí? Por aquí, por aquí. Eh, pues... Vamos a empezar. Eh, esta charla es un poco durilla, ¿vale? Entonces tenéis que prepararos un poco mentalmente, porque... Algunas cosas son un poco fuertes y un poco emocionantes también, ¿vale? Así que venga, empezamos. No, exacto. Vale. Pues, ¿quiénes somos? Pues, yo soy Mauricio Misquero. Eh, soy postdoc en una universidad en Roma. Trabajo para un proyecto eh, sobre la basura espacial y los asteroides. Eh, eh, de un proyecto de la Unión Europea, eh, pero cada vez me doy más cuenta de que ese estudio, esta, estudiar el espacio y estudiar esto, estas cosas, estas tecnologías, es poco más que, que un engaño o que, o, o que un espejismo. ¿Vale? porque, en realidad, tenemos un problema muy grave aquí, en este, en este planeta, y tenemos que, que abordarlo con la mayor urgencia posible. Entonces, por eso salgo a la calle, por eso me implico, por eso realizo acciones con Extinction Rebellion. Y aquí... Dejo a mi compañera. Yo soy Elena González Estudié física en la Universidad de Granada y e hice un doctorado en astrofísica en la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido. Y bueno, también me estoy planteando la carrera académica, si realmente le veo sentido o si le veo más sentido a dedicar el mayor tiempo que pueda a, a, al activismo. Y estoy en Scientist Rebellion y en Extinction Rebellion eh, por eso también. Vale. Bueno, pues, a mí... bueno pues a mí me toca hablar un poco de la, de la cara más difícil, de la cara más, eh, más complicada de esta situación, que es si, si te puedes poner un poco más cerca, igual si acercas una silla estaría súper guay, para no tener que hablar tan alto porque aquí hay mucho eco. Eh, entonces, de la parte que, que, se llama, que la llamamos Camino a la Extinción, eh, esta es una imagen que, en la que veis aquí la, los incendios de, en, en Grecia. Esto es, esto es la isla de Evia. Y en particular esta imagen es del, de, del momento en el que evacúan a la población de la isla. Eh, Hay por ahí un vídeo que se hizo viral sobre la gente desde dentro, grabando cómo, cómo, desde dentro del ferry, cómo, cómo el ferry se iba, se iba alejando de la... De, de la isla en llamas, ¿no? Y era una imagen, pues, súper, como muy apocalíptica, como muy impresionante y, y la verdad es que últimamente estamos viendo continuamente ese tipo de imágenes. Eh, entonces, eh, eh, empezamos por los colores, no sé si todas estáis... Eh, familiarizadas con la gama esta de colores de, la, de los carteles que, hemos, que habéis visto o, o no. Bueno, yo lo explico. Eh, la gama de colores indica en, el, en, en este extremo, en este extremo, eh, es la era preindustrial, ¿vale? La tomamos como, como referencia a 1850 y esto que veis aquí sería la actualidad. Entonces, esto es el incremento de temperaturas desde la, desde la era preindustrial vemos que al principio pues, se mantiene en, unos, en una gama de azules y llega un momento en el que empieza a despuntar. Empieza a cambiar los colores drásticamente hasta llegar al, al rojo de hoy, a un rojo que ya está oscureciendo. Entonces, eh, esto es el incremento respecto al nivel preindustrial, es decir, antes de que empecemos a emitir tantísimos gases de efecto invernadero. Eso llegamos hasta o sea, hemos llegado hasta 1,2 grados por encima de media ¿vale? Eh, del nivel preindustrial y entonces el futuro que se nos plantea a partir de ahora es un futuro en el que el, en, el, en el mejor de los casos vamos a, vamos a estar rondando el 1,5 eh, grados grados centígrados o con las con las políticas actuales eh, llegaríamos a 3 grados o incluso más. Eh, el caso es que el, del Acuerdo de París eh, salió la, una conclusión y es que a partir de 1,5 grados eh, nos exponíamos a, a, a cosas muy fuertes, ¿no? a, a un, aumento, un aumento drástico de sequías, eh, extremas, incendios forestales, inundaciones, escasez de alimentos... O sea, una situación catastrófica a partir de 1,5 grados, ¿vale? O sea, no nos interesa ni acercarnos a ese, a, a ese límite, no, es no es algo para nada deseable. Bueno, pues este es el, el IPCC, el Panel de Expertos Internacional sobre Cambio Climático, eh, que reúne básicamente eh, a, a, a, los, a los científicos más reconocidos, incluso, bueno, incluso todos los, los científicos que tratan, tratan el, clima, el tema del clima están relacionados de alguna manera con este, con, con este panel de expertos. Eh, es un panel de expertos de la ONU eh, que lleva eh, 36 años en funcionamiento y ha emitido hasta la, hasta la fecha seis informes. El último de ellos salió el pasado, el pasado agosto. Entonces, hay que poner un poco de contexto aquí, y es que eh, el IPCC está. En... O sea, lo que constituye es el consenso de la comunidad científica, ¿no? Pero, ¿eso qué, qué significa? Pues que es un consenso de mínimos. Es un consenso eh, muy riguroso, pero también muy conservador, ¿vale? O sea, el IPCC no está diciendo muchas cosas que otros científicos sí que dicen. Eh, claro, en el otro extremo sería la opinión personal de un, de, de, de un científico. Y entre medias pues habría una gama de, de, de, de, de, de, de escalas, ¿no? De, de, pues ya un artículo científico publicado ya sería algo un poco más serio que la opinión solamente y o una review de muchos artículos es algo todavía más, más fundamentado, digamos. Vamos a la parte conservadora de, de la situación. En agosto de 2021, eh, este verano, se emitió el último informe en el que nos da unas, unos, unas conclusiones eh, que, ya, que ya no caben duda, ya no, ya, no, ya no dejan lugar a dudas, mejor dicho. ¿Vale? Eh, la primera conclusión es que el cambio, el cambio de temperaturas ha sido drástico. ¿no? Vemos aquí la evolución desde hace 2.000 años. ¿Vale? desde hace 2.000 años, y aquí la, la evolución de las temperaturas. Entonces, esta es la, esta es la simulación de lo que ha ocurrido eh, desde, desde el año cero, digamos, hasta la actualidad, y vemos que en 1850 pega un subidón la temperatura. Eh, si comparamos la, esta, esta gráfica, es un zoom de esta otra gráfica, entonces la parte verde significa la simulación, las simulaciones, del sistema en el que solo contamos la naturaleza, los volcanes... Sin embargo, lo observado coincide con las simulaciones que se harían incluyendo las actividades humanas, las actividades humanas industriales en particular. Es decir, que no hay duda que este efecto lo ha causado la civilización y no es una cosa de, de, de siglos o de, o de cambios geológicos o cosas, ¿vale? En, en estas gráficas, lo que vemos, la primera gráfica es el incremento de temperaturas, ¿vale? Vemos que estamos por encima de un grado ya, 1,2 hemos dicho antes, pues tiene su intervalo de confianza ahí, que... pero vemos que la, la, todo lo ha provocado eh, la actividad humana, en particular eh, la, la mezcla de gases de efecto invernadero, ¿vale? Eh, en esta otra gráfica vemos desglosado ¿no? los efectos. Entonces, los, los gases que más, que, que, que más contribuyen pues son el dióxido de carbono, que está aquí, y el metano. Eh, el dióxido de carbono contribuye más fundamentalmente porque es más abundante, no porque sea más fuerte que el metano, de hecho, es al contrario. Eh, esta es otra gráfica de ese informe y lo que dice básicamente es que, bueno, aquí tenemos un mapa mundi, he eh, eh, hecho un esquema, ¿no? Tenemos, en este lado tenemos el continente americano, más o menos, el esquema. Aquí tenemos Europa, aquí abajo África, luego Asia, Oceanía, ¿vale? Más o menos se, se, se reconoce por, por esos bloques. Entonces, en este bloque que hemos remarcado aquí, esto es Europa occidental. Entonces, lo que nos dice esta gráfica es que Europa Occidental aparece en rojo y aparece con tres puntitos, que es, de, es decir que, bueno, y esta gráfica hace referencia a, a caler, calores extremos. Entonces, quiere decir que Europa Occidental está afectada por calores extremos en, eh, mucha, eh, con, con mucha intensidad. ¿no? Y vemos que en comparación con el resto del planeta, pues, eh, pues todo el planeta está afectado por calores extremos. La segunda aportación nueva del, del, del informe del IPCC es, eh, una simulación, son simulaciones que hacen de eh, panoramas de evolución a partir de la actualidad vale, eh, a, a, a, hasta, hasta el 2100. ¿De qué ocurriría si...? ¿no? Entonces, se plantean cinco escenarios... Eh, el primero es el, el escenario SSP5, que es eh, una economía basada en los combustibles fósiles, que es la actual. ¿no? Entonces, la actual nos llevaría a un incremento de, la, de, la, de las emisiones por dióxido de carbono, eh, tal como veis en esta gráfica. Eh, pero luego se plantean otras, otras, eh, si, otras situaciones, por ejemplo, que eh, el desarrollo de las... De, de, de, a lo largo de, en, en todo el planeta ¿no? o sea desigual, que, cada, que países pobres vayan por un lado, países ricos por otro lado, lo que está ocurriendo hoy en día, pero, digamos, un poco reduciendo el, el, las emisiones. Eh, por otro lado, el nacionalismo, eh, que, cada, que cada región, cada país, eh, se encargue de su, propia, de, de, de su propia evolución. Algo que, que, que ellos llaman medio camino, ¿vale? Y lo que el IPCC llama la sostenibilidad, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar continuamente, ¿no? la sostenibilidad. Bueno, pues la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, eh, eh, digamos que podríamos etiquetarlo con esta idea de que el, el, que el cero neto lo conseguiríamos, se intentaría conseguir a partir de 2050, entre 2050 y ya veis aquí hay una gráfica que, que hasta nos plantea pues, más allá de 2050. Entonces, nos está esta gráfica nos está diciendo que, eh, pues esto, que, que ni siquiera nos estamos planteando una situación en la que consigamos el cero neto antes de 2050, ¿vale? Eh, el cero neto significa que eh, emitimos lo mismo que se recoge del CO2, digamos que, que no, se, no se aumenta el contenido de CO2 de la atmósfera. Lo preocupante de esta situación es que ese desarrollo sostenible del que, del, del que nos hablan continuamente eh, nos puede llevar a temperaturas muy altas, incluso... O sea, Fijaos que, que incluso el, la, la, las gráficas de desarrollo sostenible nos dan incrementos de 1.6 grados centígrados y, eh, o de hasta 2 grados centígrados para el 2040-2060. ¿Vale? Eso está a la vuelta de la esquina. Eh, 1.6 ya, ya rebasa el límite de 1.5. O sea, ya rebasa el, el, las sequías. La... La, la escasez de alimentos... Eh, el desarrollo sostenible nos, nos lleva a una situación de, de crisis. Se está aceptando. Está, se, se está aceptando desde, desde la política, se está aceptando esta situación. Que eso ocurra. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que, que nos plantean... Que, que, que digamos que marcan la, las políticas, de, las recomendaciones, mejor dicho, de las políticas de los países. Luego los países ni siquiera las, ni siquiera las ponen en práctica. Que, ¿verdad? Y en, esta, en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible nos plantean un, el, el, un, un mundo en el que no haya pobreza, que no haya hambre, que, se, que haya salud y bienestar o que haya educación de calidad. O sea, nos plantean un mundo como ideal, ¿no? que no, no, nos encantaría. Sin embargo, llega un momento en el que el número 8 nos ofrece un trabajo decente, pero a cambio tenemos que aceptar el crecimiento económico. Hola. El crecimiento económico está íntimamente ligado a la emisión de gases por efecto invernadero. No nos podemos librar de eso. El crecimiento económico está ligado a la emisión de gases. En esta gráfica vemos cómo a partir de 1960 hasta la actualidad eh, todo, todo este desarrollo que hemos tenido desde, desde los años 60, ¿no? hemos, ahora tenemos móviles, tenemos internet, tenemos de todo, ¿no? Pues cómo hemos conseguido eso, pues a base de quemar carbón, de utilizar, de quemar petróleo, gas, cemento, toda to, nuestra, la, la, digamos que la cultura desarrollada ¿no? se basa en estas, en estas cuatro cosas, en consumirlas, en, eh, en, en, su, en su producción. Eh, es decir, que, que, que nos, están, nos están vendiendo un mundo en el que, en el que eso lo, lo, lo plantean como esencial, ¿no? el desarrollo económico. A mí, si el desarrollo económico me lleva a 1.5 grados, prefiero que no haya desarrollo económico. La cuestión es que la situación está en manos de, de, de, de gente como esta. El, el, el, la transición ecológica eh, está en manos de las grandes multinacionales, de las mismas que han, que han provocado el, el desastre que tenemos eh, hoy en día. ¿no? Aquí pone que Galán, que es el presidente de Iberdrola, engorda su eólica ¿no? para sacarla a bolsa después de haber fracasado con otra, con, con otra empresa. Para esta gente es un negocio a pocos años vista. ¿no? O sea, ven esa situación y ven que pueden sacar de ahí unos beneficios, unos ciertos beneficios, porque si algo, si algo, de algo, se, algo, se, algo caracteriza la la, eh, este tipo de economía, es que es muy cortoplacista. La, la cantidad de emisiones de, de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, tiene una, tiene una componente bastante clara de, de riqueza. ¿vale? No todo el mundo contamina igual y yo creo que eso, está, eso lo, vemos, eh, lo vemos día a día. Eh, en, en particular, si cogemos el 1% más rico de la, de la población mundial, vemos que son ellos los que emiten el, más del 60% de los gases de efecto invernadero. Si tomamos ya el 10% más rico, entonces juntamos estos dos, estas dos columnas y se nos queda en eh, 80, 88, 80, no, sí, 86% de los gases de efecto invernadero lo producen el 10% de, los ricos, de, lo, de, la, de la gente más rica del mundo. Aquí vemos una imagen en la que eh, conocidos multimillonarios eh, les ha dado últimamente por viajar al espacio, ¿no? por vendernos que es el futuro, por vendernos que ese desarrollo es deseable para así enriquecerse, enriquecerse más. Pero lo cierto es que 11 minutos de viaje espacial, que fue el viaje espacial, no recuerdo de cuál de estos tres, ¿no? que duró muy poquito, pues en esos 11 minutos emitió más que una persona empobrecida durante toda su vida. Cuando digo una persona empobrecida me refiero a una de las mil millones más pobres del mundo. ¿vale? Más que una vida entera en, un, en 11 minutos. Esto es una noticia de hace muy pocos días, y es que la revista Time ha nombrado Persona del Año a Elon Musk, una de estas personas. Y Elon Musk eh, ha sido nombrado por su empresa de, de SpaceX, ¿no? de, de, de la industria espacial y por su empresa de coches eléctricos. Eh, lo que nos están el futuro que nos están vendiendo. ¿no? Hace poco hubo, hubo otra noticia que, que la OCDE eh, había admitido que los coches eléctricos no van a ser, para, no va a ser para todo el mundo, solo va a ser para los ricos. ya Ellos lo, han, lo acaban de admitir, lo han admitido ya. De hecho, la empresa de Elon Musk ni siquiera gana dinero vendiendo coches, sino especulando con las acciones de esos coches. Estamos dejándole esa transición que necesitamos eh, no a bomberos que acaben con el problema, sino a pirómanos. Esta gente son pirómanos. Esta imagen habla por sí sola. Eh, lo que tenemos que hacer la gente es mantener la calma y reciclar o consumir responsablemente, o de manera individual tomar acciones individuales, porque así vamos a cambiar el mundo y no, le, no vamos a poner en problemas al, a, la, a las élites financieras, ¿verdad? Así les vamos a permitir que nos sigan vendiendo sus trastos ecológicos, ¿no? Y con todas las comillas. Porque de manera colectiva a lo que nos vemos empujadas todas las personas es a esto es a un consumismo exacerbado con toda la consiguiente contaminación que, que, que, lleva, que llevan estos procesos, obviamente. Esta es una foto de eh, justo después de, del verano, ¿no? en, a finales de octubre, se reunió el G20, los gobernantes de los 20 países más poderosos de, de, del mundo, y se reunieron en Roma. Esto es la Fontana de Trevi. entonces Están lanzando una monedita eh, y se reunieron para tratar este tema, ¿no? pero evitaron compromisos ambiciosos. Están pidiendo, pidiendo un deseo, pidiendo el deseo de que no subamos por encima de los 5 grados. A mí me da especialmente rabia esta, esta foto porque es que mirad, la, mirad la, las caras. O sea, están completamente a por uvas. Esta gente está completamente a por uvas. Justo después de la, del G20 eh, fue la cumbre del clima, la COP26, y tenemos aquí al presidente de la cumbre eh, rompiendo a llorar. Cuando, en el momento en el, que, en el que transmitía los resultados de la, de la cumbre. Eh, rompe a llorar porque... Eh, al principio se creía que, que se iba a prohibir la, las subvenciones a, al carbón, ¿no? como mínimo el carbón, que es lo más contaminante, pues al final se suavizó y no, solamente reducir. O sea, si, si rompe a llorar es porque sabe lo que significa eso. Sabe lo que implica eso. Pero no nos tiene por qué extrañar esta situación. Porque en, en, en todos los años que, lleva, que, que llevamos de cumbres, del clima, de, de, de acuerdos internacionales, de buenas intenciones, en ninguno, ninguno ha producido cambio en la tendencia de crecimiento, de, de emisión, de, de, de, de CO2. Esta es una cumbre más de todas esas. Ahora pasamos al lado más preocupante. ¿vale? Eso digamos que el lado A es lo que nos muestran los medios de comunicación de manera un poco velada, un poco fragmentada. ¿no? Ahora vamos a ver lo que no nos muestran. Vale, pues para entender la situación, eh, el sistema de la Tierra es muy complejo, pero podemos entender eh, algunos efectos, algunos fenómenos concretos. Los gases de efecto invernadero calientan la Tierra porque, porque no dejan salir la radiación que llega del, del, del sol, ¿no? básicamente. Se producen más olas de calor y esas olas de calor lo que hacen es que provocan incendios más fuertes, eh, sequías, eh, y las sequías y los incendios ponen en riesgo el, el, el suministro de, de comida. Además, cuando además, los océanos se calientan y el hielo se derrite, eh, sube el nivel del mar. Y, eh, en particular, eh, en, un, en un océano más, cada vez más caliente y cada vez más ácido, eh, los arrecifes de coral mueren. Los arrecifes de coral mantienen la biodiversidad del, de, de, del fondo marino eh, de la que depende, de, depende toda la vida. En el océano. Si los, si los corales mueren, toda la vida en el océano muere. Entonces, empezamos con el primer punto preocupante: y es que ya del mismo IPCC de 2018 se sabe que eh, la el incremento de temperatura es dos o tres veces superior en tierra firme que la media global. Eh, eso quiere decir que al 1,5, que es lo que se supone que no nos libra a nadie, ¿no? o sea que nos dirigimos en eh, el, el mejor de los casos, pues a, la, subida serían entre 3, la subida sería entre 3 y 4,5 grados, o si subimos hasta 3 grados, ¿no? como se supone que subiríamos con las políticas actuales, entre 6 y 9 grados. Pues estas subidas eh, implican... Hola, sí. Implican una, una subida de unas temperaturas máximas de en torno a 50 y 60 grados. Olas de calor de 50 o 60 grados en las que la, la refrigeración por sudor... Yo no sé si es posible o no. En esta situación los incendios y la sequía se intensifican y llega a, llegan a situaciones en las que pueden ser prácticamente permanentes. Entonces aquí vemos cuatro, cuatro gráficas, cuatro, sí, gráficas de, de, del mundo. ¿no? En la primera es el mundo preindustrial y la última el mundo eh, a, a tres, grados, te, tres grados por encima del nivel preindustrial. Entonces vemos que por encima del nivel preindustrial, la zona roja sería zona de... en, la que... en la que la sequía sería prácticamente permanente. Vemos que está afectada mmm, más de la mitad de, la, de, la, de, la, de las zonas habitables del planeta, a 3 grados. ¿Vale? A 1,5 grados, eh, que está justo por encima, eh, pues... Hay, hay, sí que hay de, de, de, de estas zonas rojas, ¿no? hay bastantes, o sea, no es que haya pocas. Entonces, eh, la situación es que, en, en, bueno, en estas situaciones, el acceso a, al agua se complica o, o, o, o directamente es imposible, se pueden producir crisis alimentarias, eh, eh, lo, lo, los cultivos se pierden o, o directamente no se puede cultivar, por ejemplo, esta gráfica de aquí abajo, eh, señala la producción de eh, maíz a medida que sube la temperatura. Pues sube la temperatura desde cero grados, pues la, la, la, puede ir variando, ¿no? La producción. Pero llega un momento en el que la temperatura es tan alta que baja totalmente en picado la producción y el maíz se muere. Entonces esto es un proceso no lineal, o sea, no es que se vaya acabando poco a poco, es que llega un momento en el que cae y ya no hay y ya no se puede cultivar. Esto acarrea pues, la migración de, de, de miles de millones de personas. Miles de millones de personas. ¿A qué me, por, qué, ¿Por qué digo miles de millones de personas? Porque en estas zonas viven miles de millones de personas. Esto es un caldo de cultivo para el fascismo. Y no tengo que, que explicar demasiado por qué. Una situación que, podemos, que, que tenemos bastante, bastante cerca, bastante, eh, bastante fresca en la memoria, es el colapso de Siria, que, en la que se produjo una sequía histórica entre, entre el 2007 y 2010, en, el, en la que se perdieron el 75% de los cultivos, lo cual agudizó la crisis existente, la crisis política, la crisis económica, la crisis social, agudizó de tal manera que, que, que, que se produzca una guerra civil en esa situación, no era nada extraño, una guerra, guerra civil terrible, que dio lugar a 5 millones de personas desplazadas de, desplazadas de su territorio. España es el país más eh, vulnerable de la Unión Europea. Según este estudio, el 74% de España estará desertificada en 2090. Ya lo estamos viendo. Vemos que cada, que cada verano las, máximas, la, la, las temperaturas máximas cada vez superamos el récord de temperaturas. Ya, ya estamos por 47,2%. Por otra parte, la subida del nivel del mar pone en peligro todas las zonas costeras. Vemos como la mayor parte de las, de las ciudades costeras se ven directamente inundadas por una situación así, incluso Sevilla, que está más hacia el interior. El otro punto preocupante es que esta vorágine está causando la sexta extinción masiva de especies en toda la historia del planeta. Los datos que nos llevan a esa conclusión es que se extinguen 150 especies de seres vivos al día. Hemos perdido 70% de los vertebrados. Además de que el, solo el 4% de los mamíferos son salvajes, mientras que el 60% de los mamíferos... Están destinados al consumo humano con ganado, en forma de ganado, el 60%. Además de que se han perdido el 50% de los insectos, que son los que polinizan. Eh, hoy en día se extinguen especies a un ritmo que es miles de veces el ritmo normal. En esta gráfica vemos eh, cómo ha variado la, el número de especies a lo largo de la historia ¿no? y cómo se han producido caídas en esa, en, esa, en esa cantidad de especies, que son esas caídas son las extinciones masivas. ¿no? Pues, creemos que estamos en la, en, en, en la, en la, en la última de esas. Estamos pro provocando un proceso, estos procesos se dan a una escala de cientos de millones de años. Estamos provocando un, un, una situación que, que, que a una escala de tiempo brutal. Más daño, imposible. El reflejo, en la, en la, el reflejo claro, en la, en la vida de, de, de, de la gente ¿no? es que las enfermedades y las pandemias se multiplican. El 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. Vemos que enfermedades como el ébola, el SARS, el SIDA, eh, han sido, eh, son, son virus que saltan de, de, los, de, de los animales a los humanos. Eh, a esto le intentamos poner eh, una explicación puntual. ¿no? Esto ha pasado en, en, en Wuhan, esto ha pasado en no sé qué, y esto ha pasado por esta razón. Pero lo que ocurre en realidad es que estamos provocando una deforestación tal... Tan, gran, tan grande. Dedicamos, de, dedicamos tanta, tanta superficie global a cultivo intensivo, a, a, a, de, de, a, o sea, a la agricultura intensiva, a la ganadería intensiva, eh, además del cambio climático, la, la, la caza ilegal. Estamos arrinconando con, constantemente a la, a la naturaleza. No le, de, no le dejamos espacio para que se comporte de una manera natural. ¿no? Y pasan, ocurren cosas que... que que, que no controlamos, como eso, como que de repente pues, nos salten, salten virus a, a, a los seres humanos. Como el COVID, que, nos está, que ya, lo, ya lo tenemos aquí, ¿no? es, la, es la nueva normalidad. La nueva normalidad no es después del COVID, la nueva normalidad es el COVID y cosas como el COVID y cosas peores. Eh, el último punto son los ciclos de retroalimentación positiva que son procesos a nivel global que, que, que desencadenan procesos no lineales como el que os comenté antes de la producción del, del maíz, ¿vale? eh, que, que a medida que sube la temperatura pues, es algo que lo mantenemos más o menos en equilibrio, pero llega un punto en el que se descalabra, que, que, que se va totalmente fuera de control. Eh, hay cosas, ¿no? Hay hay... Situ hay eh, yo, yo lo llamo los pi pilares en los, que, en los que se mantiene la, la, la habitabilidad del planeta, ¿no? Eh, pues hay ciertos pilares, como el hielo polar, que, que, que equilibra las temperaturas, grandes bosques que absorben CO2, arrecifes de coral, mantienen la biodiversidad en el, en el océano... Las corrientes atmosféricas y oceánicas mantienen también eh, una, unas una variabilidad de temperatura aceptable para, para, para vivir. pues Todos los pilares son sistemáticamente atacados, sistemáticamente debilitados. De hecho, se cree que nueve de los quince puntos de inflexión, de estos que os hablo, que no hay marcha atrás, eh, ya se han activado. Nueve de los quince. De quince... De, de, de estos 15 procesos, que, de, de, de estas 15 situaciones que, que hacen que se desencadenen, que no haya vuelta atrás. ¿no? Uno de los procesos más conocidos es el bucle del Ártico, que básicamente, cuando aumentan los gases de efecto invernadero y aumenta la temperatura, el hielo se derrite lo cual provoca que se refleje menos radiación ¿no? hacia, hacia afuera porque el hielo es blanco y si ya no hay hielo, pues eh, eh, ya no se refleja esa, esa radiación y, y esa radiación calienta el océano. En, en particular, cuando el hielo se derrite, eh, es posible que, se, que, bueno, que haya... Bueno, hay, hay unas zonas, ¿no? Hay unas zonas enormes, congeladas, desde hace millones de años, que es, que es el permafrost. Eh, cuando se descongela el permafrost, eh, se liberan bolsas de metano eh, y, y también virus que, y, y microorganismos que, que, que a los que nunca nos hemos expuesto. ¿no? El, el metano es 25 veces más poderoso, más potente que el dióxido de carbono. Esto no lo puede tener en cuenta las líneas estas de evolución del, del IPCC, ¿verdad? Cuando pasa algo inesperado, que, que de repente se libera una de estas bolsas de metano, eso no lo puede tener en cuenta el, el, la, la previsión, ¿no? Eso solamente es lo que la, lo que contaminamos, lo que emitimos nosotros. Entonces se cree que este efecto es inevitable y que y que él solo produce 0,4 grados por, de aumento, además de que se espera que el Ártico se pierda en 10 o 15 años. Bueno, y esta es la última gráfica que, que os, voy a, a, os voy a mostrar. Eh, en este eje tenemos el tiempo, ¿no? Avanza tiempo hacia aquí. Aquí está la estabilidad. Y, y el color azul representa frío y el color rojo calor. Entonces, la humanidad lleva viviendo 200.000 años en este equilibrio, en un, equilibrio, en el, en, en, en un planeta equilibrado eh, que, que, que, que, que nos da todo lo que necesitamos. ¿no? Que, que... Sin embargo, en la, la era industrial, lo que hemos conseguido es llevar a la Tierra eh, de manera global, ¿no? a todo el planeta, llevarlo a un punto de desestabilización, de calentamiento, eh, y digamos que con la inercia actual, con la inercia de desarrollo que tenemos, vamos eh, avanzando directamente a este, a, a, a, a este camino. ¿no? El camino de las emisiones es el camino en el que superamos, la, en el que superamos esos límites de la Tierra. ¿no? Y que, y que lleva al descalabro total, ¿no? O sea, esto sería... Esto, cuando hablamos de camino a la extinción nos referimos en este camino, el camino de la degradación de la, de la, de, de, de la atmósfera, de la biosfera, perdón. Entonces, eh, el reto está en... Todavía estamos a tiempo de... de, de, de, de, de, de, de Coger ese camino y, y, y, y, llevar, y, y llevar el, el, el planeta hacia un, en un camino de regeneración de la, de, de la biosfera. Estamos, esa, esa, esa es la, la cuestión. ¿no? Y nosotros sabemos que este punto está lleno de justicia, está lleno de, de igualdad, está lleno de amor, está lleno de, de, del mundo que queremos, ¿no? está aquí. Entonces, la pregunta es cuánto, cuánto creemos en ese, en, en ese mundo, pero no tenemos mucho tiempo para, para intentar enderezar ese camino. Según David King, eh, uno de los, de los científicos más importantes del Reino Unido, tenemos que movernos rápido. Creo que, entre, creo que lo que hagamos en los próximos tres o cuatro años determinará el futuro de la humanidad. Y ahora dejamos un... Perdón por haberos contado todas estas cosas. ¿no? Es, muy, es muy duro. Y dejamos una pausa. Si queréis, durante esta pausa, pensar en un par de emociones que os generan estos datos y luego podemos preguntar y podemos compartir un poco. Si queréis, empiezo yo contando cuando escuché por primera vez esta charla, eh, bueno, casi que no me lo, no me lo creía, digo, no, no, puede ser que esto no, que eso me esté enterando yo ahora, y después de haber estudiado física, o sea, ¿cómo puede ser. Y, y nada, me puse a, a revisar los artículos y hostia, es cierto. Y, y nada, fue un poco miedo, desesperación. Alguien quiere compartir eh, lo que siente. Está por allí detrás. empezado? Alguien más quiere compartir algo. Sí. Sí, sí, totalmente, el miedo inmoviliza. Por eso, la segunda parte de la charla voy a intentar transmitir eh, el que no está todo perdido, el que hay muchas cosas que podemos hacer, el que de un grupo pequeño de personas se puede realizar cambios, se puede empezar algo y realizar cambios profundos. ¿Alguien más quiere decir algo o pasamos? Vale, pues pasamos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, como ya hemos visto, nuestros gobernantes no solo están permitiendo lo que está ocurriendo, sino que están, están alentando las causas de la crisis climática. Y todos estos datos que hemos contado no, o sea, son públicos. Eh, están ellos, el IPCC, eh, el objetivo del IPCC es hacer un informe y dárselo a los gobernantes, es decir, esto es lo que tenéis que hacer. Porque los fundamentos teóricos para atajar la crisis climática son de sobra conocidos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es la voluntad política. No hay voluntad política de cambio. Los gobiernos están secuestrados por, por los mercados. Eh, entonces, cuando un gobierno hace algo que es profundamente inmoral, porque nos están llevando a la muerte de miles de millones de personas, pues nuestro deber es desobedecer, es eh, enfrentarnos a este gobierno independientemente de nuestra opción política. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hemos hecho hasta ahora Ah, han sido, o lo que se hace para, unas, para las campañas políticas, han sido votar, eh, hacer peticiones de firma, eh, hacer manifestaciones convocadas. Todas estas estrategias políticas eh, son adecuadas para campañas eh, políticas pequeñas o para el inicio de una campaña grande, pero en el punto en el que estamos con la crisis climática, cuando tenemos ante nosotras una, eh, un problema urgente, un problema asistencial, pues esto ya no sirve. Entonces, eh, durante la historia eh, hay suficientes ejemplos de técnicas políticas para producir un cambio rápido eh, para, para, por las cuales sabemos que podemos, podemos actuar. Entonces, cuando estas cosas no han funcionado, lo que planteamos es desobedecer, realizar una serie de acciones de desobediencia civil que den lugar a un levantamiento, a una rebelión. Y, bueno, como he dicho, esto se ha demostrado durante la historia. Eh, la desobediencia civil no es algo que hayamos inventado ahora. Eh, por ejemplo, el movimiento de gestión de conciencia eh, en España eh, fueron una serie de acciones de desobediencia civil. Bueno, la, las personas se negaron a realizar el servicio militar obligatorio, muchas de ellas fueron encarceladas por ello, y eh, se consiguió que la mili no fuese obligatoria, porque la desobediencia civil eh, puede ser eh, desobedecer una ley injusta, con el objetivo de que esa ley deje de ser ley. También puede ser hacer, realizar una serie de acciones, desobedecer ciertas leyes, para realizar un cambio político más profundo. Eh, por ejemplo, cortar calles, cortar carreteras, con el objetivo de eh, llamar la atención y de intentar provocar, pues, un cambio político más profundo. Eh, planteamos también hacerlo desde la no violencia. En las acciones que normalmente realizamos con nuestros colectivos, no, no, nunca usamos la violencia ni física ni verbal contra las personas. Pero la no violencia va más allá, no es solo la ausencia de violencia, sino que es una técnica política por la cual tú te enfrentas al poder establecido y hacemos las consecuencias. Y, y además, plantea un, un dilema en, en un Gobierno. Porque, por ejemplo, cuando corta, ocupa una carretera, corta una calle, eh, de, de manera no violenta, es complicado para las fuerzas del orden en desalojar esa calle de, de forma rápida. Estás causando una disrupción y estás causando una pérdida económica. Pero, si usan la violencia para quitarte rápido de allí, entonces se deslegitiman le y, y la opinión pública se, echa, se le echa encima. Entonces, es un win-win. Pero entonces puede que os preguntáis que por qué usamos o acción directa, por qué no negociar. De hecho, este es el objetivo de la acción directa. La acción directa no violenta busca crear una crisis tal que una comunidad que constantemente se ha negado a negociar se vea obligada a enfrentarse al problema. Busca dramatizar tanto el conflicto que ya no se puede ignorar más. Y bueno, hay muchos estudios que, que avalan estas técnicas. Por ejemplo, este de, de Erika Chenoweth y María J. Estefan eh, se hizo un estudio sistemático de todas las campañas políticas y levantamientos que hubo durante el siglo XX y se extrayeron dos conclusiones. La primera es que las campañas no violentas el, tenían el doble de éxito que las la violentas y, y además que no hace falta involucrar a absolutamente toda la población para realizar un cambio profundo y un cambio rápido. Porque eh, solo con un 3,5% de la población involucrada activamente en esta campaña política, eh, se dieron cuenta que siempre que se llegaba a ese porcentaje siempre tenía éxito. Bueno, esto es como, por ejemplo, tenemos la primavera árabe. En la plaza de Tair solo había un millón de personas de las 20 millones que vienen en esa ciudad. Y se produjo un cambio rápido. En el 15M también se llegó a un cierto porcentaje de la población. No todo el mundo estaba en las calles y se produjeron algunos cambios en la, en la democracia a partir de ese movimiento. Entonces, no hay que convencer a todo el mundo. Va a haber muchísima gente que se oponga, pero no hace falta convencer a todo el mundo. Y este es un ejemplo que a mí me da muchísima esperanza, que es el de los Freedom Riders. Eh, en unas 25 personas, unas pocas más de las que estamos aquí, solo unas pocas más, eh, consiguieron un cambio radical en la política de la segregación radi racial de Estados Unidos. Eh, estuvieron haciendo un, un viaje en autobús cuando las leyes prohibían a las personas negras sentarse en ciertos sitios del autobús y e ir a ciertos espacios, y bueno, estuvieron viajando por los estados eh, más racistas de, de Estados Unidos, fueron encarceladas por sus acciones, eh, hubo violencia policial contra ellas también, y esto provocó una indignación en la sociedad muy grande. Eh, muchísimas más personas fueron encarceladas por desobedecer a, a estas leyes justo después. Y, y esto fue como exponencial. Fue creciendo creciendo en muy pocos años y se cambiaron todas las leyes de segregación racial. Se, cambió, se hizo un cambio sistémico en muy poco tiempo, a partir de 25 personas. O sea, una, podemos tener mucho poder, la población tenemos mucho poder. <coughs> Y bueno, esto no es algo que no se haga ya o que esté en el pasado. En la actualidad se sigue haciendo resistencia a las desahucios aquí en España. Quedamos noticias, la PAO ocupa la oficina de Puigdemont en Barcelona y el Congreso debate la ley de viviendas que impulsa el movimiento social. Los movimientos sociales impulsan las leyes justas, las leyes justas para la ciudadanía. Otro ejemplo que nos enteramos hace poco bueno, el año pasado estuvimos siguiendo las protestas masivas de agricultores en la India que se oponían a una serie de cambios que querían introducir, um, en los cuales eran súper eh, perjudiciales para los pequeños agricultores y para la biodiversidad también. Y bueno, con una serie de protestas masivas, las mayores protestas de la historia, pues también porque en India hay muchísima gente, pues se consiguieron eh, un, un gobierno tan autoritario como la India tuvo que dar marcha atrás, no me enteré este año, que no que se ha dado marcha atrás, se ha conseguido el objetivo. Y bueno, estas noticias... Dejo que darle ahí... Porque aquí tenemos un privilegio en el norte global que por, por hacer esto no, no, no nos matan. Sin embargo, los líderes indígenas, los líderes ambientales de, de las comunidades del sur global están siendo asesinados día tras día por, por defender su territorio y por defender... Eh, por ejemplo, uno de los pilares que comentaba comentado antes Mauricio, como es el Amazonas. También nos enteramos hace unos días que eh, personas de Extinction, Re de Extinction Rebellion en Sudán, una de ellas fue asesinada por el Gobierno y cuando sus compañeras han sido torturadas. Entonces, nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en el Norte Global de, de enfrentarnos a nuestros gobiernos, porque no tenemos estas consecuencias. Y bueno, os quería comentar un poco la propuesta de Extinction Rebellion que fue un movimiento que surgió en Reino Unido en 2018 eh, con tres demandas. La primera demanda es que eh, decir la verdad, que el gobierno y medios de comunicación digan la verdad de lo que está sucediendo de la crisis climática eh, y que se declare la emergencia climática. La segunda demanda sería que las emisiones netas no sean para 2050 sino para 2025 porque ya vemos que se han activado los ciclos de retroalimentación y no podemos seguir eh, retrasando acción urgente. Y la tercera demanda es que eh, todas las decisiones que lleven a cómo vamos a implementar ese cero neto sean tomadas por una Asamblea Ciudadana por el Clima. Una Asamblea Ciudadana es un mecanismo político de probada eficacia que es parecido a un juicio porque se seleccionan gente eh, aleatoria, pero representativa de la sociedad, unas 100-150 personas, se les da una formación durante meses sobre eh, la crisis climática, la crisis social, y las consecuencias y, y posibles soluciones. Luego, si esas personas debaten y proponen una serie de leyes para llegar a, a ese cero neto o a la pregunta que tenga, que tenga la Asamblea. Eh, eh, y, y, bueno, una demanda que ha sido aprobada recientemente, demanda cero, que es la justicia climática. Eh, que los colectivos más vulnerables, frente a la crisis climática, deben eh, estar protegidos y ten, deben ser tenidos en cuenta. Y estos son los principios y valores del movimiento. Eh, es un movimiento no violento, utilizamos la no violencia, eh, no, no, no tenemos jerarquía, no hay líderes, nos organizamos un poco de forma descentralizada eh, y no culpamos y humillamos. Eh, porque todo el mundo tenemos eh, nuestras contradicciones y vivimos en un sistema tóxico. La crisis climática no es culpa de la persona que coge el avión o de la persona que come carne, sino que todos vivimos en este sistema que nos empuja a hacer ciertas cosas. Y ahora os quería poner un vídeo sobre una acción en la que estuvimos Mauricio y yo hace poco, en octubre, en Madrid, en la que estuvimos cortando la, eh, una de las calles principales durante unas cuantas horas para pedir a los gobiernos que no haya más cumbres por el clima. Esto fue antes de la, de la cumbre de noviembre. Necesitamos acción climática y de protección de la biodiversidad real para mitigar los peores escenarios de la catástrofe climática. Esta cumbre de Glasgow tiene que ser la última. Ya no hay tiempo. Y si no estáis preparados vosotros, los gobernantes, para asumir estas decisiones, si no tenéis la valentía ni la responsabilidad suficiente, dad paso a la sociedad. ...paso a las asambleas ciudadanas que reclamamos desde hace tiempo... ...miles, cientos de miles para que nos hagan caso... ...desobedeciendo simultáneamente... ...tenemos que cambiar las tácticas para poder defender nuestras vidas... ...las de todos... ...ya no hay tiempo para firmar peticiones... ...y no basta la acción individual. Cuenten con nuestra desobediencia y la de millones de personas más en el mundo... ...que estamos dispuestos a jugarnos la vida por esta batalla... Es nada más y nada menos que la última batalla que tenemos como humanidad y es la batalla por la vida. La crisis climática es global y nuestra resistencia lo será también. ¡Seguimos! ¡Oh! crecido exponencialmente y, y ha conseguido que se le declare la emergencia climática en muchísimos países. Y, y bueno, aún no ha llegado a ese ser esa masa crítica que necesitamos, pero se está acercando, por lo menos en, en Reino Unido. Y este otro eh, movimiento que ha surgido reciente, muy recientemente, también en Reino Unido, se llama Insulate Britain y tienen una sola demanda muy concreta, que es que se aíslen todas las casas de Reino Unido, para así evitar un porcentaje importante de las emisiones de, del país. Eh, entonces, lo que hacen es sistemáticamente, durante varias semanas, bloquear autovías, y, y ha tenido muchísima repercusión en el país. Se ha enterado casi el 90% de la gente viviendo allí les conoce y conoce esta demanda. y Hace poco nos enteramos de que habían encarcelado durante varios meses a nueve de, de estas esta activistas, y, y esto produjo... Un poco el efecto de los Freedom Riders se está produciendo, eh, justo después se produjo la indignación en la población por el encarcelamiento de estas activistas y cientos más se lanzaron a hacer lo mismo y fueron también encarceladas, eh, bueno ahora mismo no están encarceladas pero se prevé que, que entren en la cárcel cientos de personas por esto que podría ser un, un punto de inflexión como el de los Freedom Riders, no sé, estaremos pendientes a ver qué, qué ocurre. Y ahora queremos presentar en nuestro movimiento, Scientist Rebellion, que el objetivo es que enfocar, está enfocado en la, en, la, en la comunidad científica y académica, para que también se unan a la rebelión, porque la definición de, de científica para el movimiento sería una persona con los conocimientos, que por su formación tenga unos conocimientos sobre la crisis climática y la crisis política un poco mejor, mejor que los que tiene la población en general y por tanto tienen, tenemos una mayor responsabilidad para actuar. Y, y también porque si a la ciudadanía una, un, un, un científico climático le está diciendo que estamos en una emergencia, que tenemos cuatro años para actuar, pero está sentado en su despacho haciendo artículos simplemente, pues la ciudadanía no, no lo va a creer, a creer. Pero, sin embargo, están actuando, están arriesgando sus carreras y, y, y, su, y están tomando riesgos legales, también pues aumenta su credibilidad. Y, y además como que tiene el objetivo de intentar despertar ese cambio, que cuando la ciudadanía vea a la científica exponiéndose, digan, esto es real, hay que actuar y, y actúen cada vez más personas. Como decía Einstein aquellos con el privilegio de, de saber tienen el deber de, de actuar. Y bueno, ahí personas que participan en el movimiento, que son científicos muy reconocidos en Reino Unido, Charlie Gardner eh, publicó un artículo en Nature avisando de que los científicos que, que, que debemos actuar ante nuestro aviso a la humanidad. Y aquí le vemos en, en una acción de, eh, durante la COP, la cumbre por el clima, eh, el pasado noviembre, en la que estuvimos cortando un puente durante unas cinco horas y fue el primer arresto masivo de científicas debido a la crisis climática. Eh, otras personalidades de España, por ejemplo, el filósofo y matemático Jorge Richman ha participado en acciones de, de la rebelión científica y de Extinction Rebellion también, por las que ha sido arrestado un, un, en una ocasión, por lo menos que yo sepa. Y aquí os pongo otro vídeo de otra acción que hicimos eh, también durante la Cumbre del Clima en, en Glasgow, en la que fuimos hasta la sede de Scottish Power, que es una federal de Iberdrola, para eh, demandar el greenwashing lavado de cara verde de, de esta empresa que estuvo financiando parte de la cumbre del Clima y que además tenían la poca vergüenza de poner en su sede la Warming Strikes, ¿no? como diciendo, bueno, sabemos lo que está pasando y, y estamos haciendo a, algunas renovables para, por esto. Entonces, pues, no podíamos dejar pasar esa oportunidad. We are Scientists' Scientist Rebellion. We are Scientists' Rebellion. We are Scientists' Rebellion, and we're here today to denounce Scottish Power's greenwashing campaign. They're one of the biggest fossil fuel earners in the world. They say that they're trying to do 100% uh, clean green electricity by 2050, which, first of all, is far too late. The reality is that they only have 15% renewables uh, throughout the entire world. They're even just recently built gas-fired thermal plants in Mexico, so. We're here to call them out for their climate crimes. no todo el mundo se dedica a cortar calles hay muchos roles que podéis hacer como por ejemplo necesitamos bastante ayuda en redes sociales y comunicación necesitamos gente que ayude a buscar financiación, eh, también contamos con personas con un background de, en legal para ayudar con, con los riesgos legales, con, si hace falta abogada, diseño, tenemos grupo de arte y, y luego en Incluso en las mismas acciones, bueno, en Scientific Rebellion tenemos algunos grupos parecidos, también grupos de divulgación, grupos de gente dando charlas. E incluso en las mismas acciones no todo el mundo tiene por qué tener un riesgo legal. Tenemos, por ejemplo, en el centro esta Marina, que sí que se encadenó y fue arrestada por ello en, en Glasgow, pero también tenemos otro ejemplo de otra no acción. Eh, Belén solo estaba simplemente sujetando una pancarta y, y con una bandera y por ello no te, corría ningún riesgo legal. O también tenemos siempre un equipo de cuidado en las acciones. Para las personas que están exponiéndose, pues eh, aquí estaba Angelo dándole un masaje a un activista, o cuando estábamos en el puente nos traían agua, nos traían chocolate caliente, nos traían comida. Entonces, si, si por vuestra situación o, o porque no queréis poneros en riesgo legal, siempre hay un, una gama de cosas que podéis hacer para apoyar. Porque de ese 3,5% de la población eh, significa personas apoyando a, a, a la lucha, pero unas poquitas personas son necesarias para, para desobedecer y correr riesgos legales, pero no todo el mundo del movimiento. Y bueno, esto es lo próximo que vamos a hacer, aunque esto ya se ha quedado un poco anticuado, tenía que haber cambiado esta diapositiva, pero bueno, lo, lo que nos queda son, haremos más bienvenidas a Saintee Rebelión España, también hacemos bienvenidas a Extinción Rebelión Granada, y, y tenemos, estamos, la, estamos haciendo muchas charlas y movilizando para una semana de rebelión que haremos en abril eh, en Madrid, aquí en España, pero va a ser simultánea en, en muchos países de, del mundo. Eh, estamos preparando algo bastante grande para abril y, y justo después, no se sé si sabe bien la fecha todavía, una rebelión también de extinción Rebelión España, también en Madrid. Y bueno, con esto terminaría... Eh, si tenéis alguna pregunta, podemos pasar a, a debatir un poco, a compartir lo que, lo que pensamos, nuestros sentimientos después de, de esta segunda parte de, de la charla. Muchas gracias.